Hola, bienvenidos una semana más al resumen semanal de iPhone Digital con toda la actualidad del mundo Apple y iPhone. O sea, yo, hoy os vamos a hablar de algunos rumores sobre el precio de los próximos iPhone y las características de iOS 10.3 Beta. También os contaremos todo lo que sabemos sobre el Samsung Galaxy S8 y una noticia curiosa sobre el smartphone que utiliza Donald Trump. Gracias por estar ahí. Empezamos. Bueno, eh, antes de empezar con el resumen de la tecnología más importante, de las noticias más importantes que ha habido durante la semana, eh, voy a saludar a eh, usuarios, a youtubers, que semana a semana nos vais escribiendo, mm. nos vais animando a que sigamos eh, eh, haciendo vídeos, tutoriales. Y bueno, nunca está de más, eh, gracias a vuestros comentarios, pues seguimos eh, cada semana. Entonces, eh, saludar sobre todo a Pedro Pérez, que es un youtuber que está siempre ahí comentando y dándonos nuevas eh, ideas, eh, comentarios, etcétera uh -huh. Luego, Aligame también, Francisco Mar, que hace poco nos preguntó cómo se puede hacer una cuenta de... Eh, de desarrollador eh, para poder probar las betas eh, también le di el consejo que puede hacer una cuenta eh, para aprovecharse de la beta pública ya si no tiene que pagar los 99 dólares anuales eh, luego ah, también saludar a Raimundo Martínez que nos hace muchas preguntas y a saludar a Loli que no otro día nos pidió en, en un vídeo que fue la primera que comentó eh, que la saludásemos pues mira no solo te vamos a saludar en el comentario sino que te saludamos en el en el resumen de, de toda la semana y ya por último, de decir a, a Goku by 11 que encontró a Tintín, lo, lo escribió y nada, esta vez lo hemos puesto un poco más complicado a ver si encontráis donde hemos escondido esta vez a Tintín. Me estás diciendo que Goku encontró a Tintín Sí. Vale, eso sería una historia <risa> interesante para ver Bueno, pues saludos para todos y para todas y si queréis empiezo contando un poquito el tema de Samsung que me ha sorprendido bastante esta cuéntame semana. Cuéntame que yo, esa, eh, yo sabes, la ¿verdad? semana pasada fue el Nokia para ti, hoy y yo para mí el Galaxy vale, S8 pues cuento aquí en primicia para todos y para ti, que tampoco lo sabes ha habido una filtración del Samsung Galaxy S8 una Ajá. filtración bastante importante que parece que vamos, que va a ser así eh, quiero decir, siempre estas cositas hay que cogerlas un poco con pinzas pero aparte de que son rumores que ya venían anunciándose de hace tiempo, la filtración, la fuente, es bastante fiable y todo apunta a que han fastidiado un poquito a Samsung la sorpresa y han sacado demasiada información en poco tiempo. Veréis, porque tengo hasta fechas de lanzamiento y hasta precios. Ostras, pues <ríe> <se haga eso. ríe> dime, dime, dime, Vamos un poquito dime. con las características, ¿vale? Tamaño de pantalla, dos modelos, uno de 5,8 pulgadas y uno de 6,2 pulgadas. Ajá. O sea, ya hablamos de smartphones grandes, ¿eh? de serie, de 5,8 y 6,2. Pero ya vamos a empezar a hacer como iPhone. Dos iPhones, luego Google también, dos eh, Google Pixels sí, ¿va por, bueno, la, por ahí o no? Sí, pero aparte que Samsung en la gama S, a partir del Edge, ¿sabes? Es la versión, es, versión FG, esta Edge esta, ¿no? Sí. Ya tenía esas dos modelos un poquito más grande también y tal, y el Plus luego que sacó. La diferencia es que esta vez ya todos los Samsung S8 van a tener el borde redondeado. Ya no tienen una versión redondeada, y una versión plana. Ahora ya todos vienen con el borde vale. redondeado, ¿vale? Uh -huh. Bueno, eso va, lo han hasta en el precio. <ríe> y bueno, la pantalla más grande, van a quitar el botón Home de abajo, ya no tiene botón de ningún tipo sí. Sabes que los Samsung tienen un botón así alargadito, mm. pues tal vez ni eso Bueno, la batería de 3000 y 3500 mAh para Está que haya potencia un, un almacenamiento base de 64 GB con capacidad de tarjeta microSD Vale. O sea que ya estamos hablando de que lo puedes ampliar todo lo que quieras 4 GB de RAM, USB tipo C uh -huh. Y bueno, cositas interesantes, trae la misma cámara que el S7 Mismos píxeles, megapíxeles, perdón, ¿vale? Y eh, 12 megapíxeles la principal y 8 la, la otra. Entonces, bueno, eso pues es un cambio un poquito raro, porque como estuvimos diciendo la semana pasada o la anterior, sí, claro. el tema de cámara está muy ahora mismo en boga, y parece que pensábamos que se iba a apostar mucho por eso en los smartphones. A lo mejor lo que puede ser que la mejora vaya el tema del sistema que pueda hacer la fotografía y también el tema del, del sensor, la capacidad del sensor que a lo mejor sea Exactamente. Eh, más pequeño. Sí, imagino que la calidad de los productos, de los componentes pueden ser mejores, pero los cambios que han salido a la luz son... Va a tener scan del iris para hacer eh, desbloquear el teléfono y, todo eso sí. y, y, y certificar a una persona por el iris que esto lo traía el Note 7 me parece, recordad uh -huh. y también va a tener un sistema de detección de objetos y de búsqueda a través de la fotografía es decir que la foto va a tener ya un poquito de inteligencia artificial a un nivel ya bastante fuerte Muy y cool. ahora los cambios ya un poquito más importantes que son digamos algo más que simplemente avances tecnológicos te digo, va a venir con un nuevo asistente virtual. Esto se lleva hablando de algún tiempo. Un asistente virtual de Samsung. Ajá, en particular, que se llama Big Spy, ¿vale? Veremos qué tal. Dicen que va a ser muy potente. O sea, veremos hora de compararlo con Siri alguna vez para ver qué tal está. Ver, seguramente antes de lanzar siempre va a decir que es el mejor y tal. Pero ya, como tú claro. dices, hasta que no se pruebe... Y luego, un rumor que está un poquito más cogido con pinzas es que es posible que tenga una tecnología muy similar al 3D Touch. Es decir, esto de que con cuanto más... Fuerza lo pulses, puede hacer un tipo de respuesta diferente. Uh -huh. vale, Este es un poquito más cogido con pinzas, pero bueno, es posible que lo tenga. Y nada, ya si sí quieres te digo precios. Sí, porque al fin y al cabo. Eh, ¿Haces apuesta o.? Ah, te digo. Eh, 650 dólares. Bueno, te has quedado bastante bajo. 799 euros. Vale, y 899 para los dos modelos. Estos son precios que parece que van a ser así No puedo decir que son oficiales porque obviamente Queda mucho que tiempo, exactamente, claro Y saldrá, la presentación será a finales de marzo Y ya se calcula que a mitad de abril O finales de abril estará ya a la venta Entonces el, en Barcelona En la feria de, de mobile uh -huh. Que posiblemente pues, a lo mejor se presente algo O no sabemos si va a ser ahí o va a ser después Dicen pues que esta vez no, va a ser para New York Un poquito más más tarde, vale. un evento que hacen allí en, en New York Ajá. O sea que la Mobile World Congress Esta vez parece que no lo veremos No sé si anunciarán algo sobre todo teniendo en cuenta que ha habido esta filtración tan grande, quizás, pues aprovechen y hagan algún tipo de anuncio, ya veremos. Bueno, bueno vale. pues nada, datos así curiosos, interesantes. Bien, pues te voy a comentar un poquito de Donald Trump, que está ahora mismo, bueno, es noticia a nivel internacional y es una de las potencias ahora mismo en el mundo y es importante. Mm -hmm. Eh, bueno, al principio Donald Trump siempre ha usado un smartphone, bueno, siempre, o últimamente estaba usando un eh, smartphone con Android uh -huh. Y bueno, parece ser que a lo mejor puede ser que se cambie para iPhone o BlackBerry, ¿no? nunca se sabe, porque no sé si lo sabéis eh, Barack Obama eh, eh, usaba BlackBerry, no, no usó uh -huh. en ningún momento un dispositivo con iOS eh, lo que se comenta es, o la gente más cercana a él, en cuanto al tema de seguridad, eh, comentaban que bueno preferían usar iPhone, el sistema uh -huh. operativo de iOS porque ya viene integrado con ciertas cosas que facilitan un poco el tema de seguridad, pues el tema de la encriptación de, de datos, claro. eh, luego el tema del Touch ID, ¿no? pues a la hora de poder desbloquear el dispositivo, pues uh -huh. es, es un sistema de seguridad bastante, bastante fuerte, claro y claro, es, todas esas cosas podían conseguirla con un smartphone Android, pero claro tendrían que modificarlo, etc. y como con ellos ya viene todo de serie un iPhone eh, sería todo mucho más cómodo uh -huh. eh, bueno, pues eso es lo que en principio se contaba, yo creo que la noticia era antes de, de que él tomase posesión de ser presidente de los Estados Unidos, sí. lo único que eh, bueno, ahora mismo tampoco se sabe exactamente si ha continuado con un Android ¿no? o no sé bueno, hay unas últimas noticias que he visto un poquito antes de de empezar a grabar el vídeo, sí. en el que comentaban que parece ser que se ha mantenido con su dispositivo Android Ajá. y no solo eso, sino que hay un grupo de hackers o de analistas que ha más o menos eh, sacado Intuido. que el móvil que está usando es un Samsung Galaxy S3 Ajá. claro, un S3, hablamos de un dispositivo del 2012 que dejó de tener actualizaciones oficiales de Android en 2014 bueno, la NSA está bastante eh? acojonada con, con lo que le pueda pasar. Yo no sé, me estoy imaginando la carpeta de spam le estaba llegando de todo. piscina ahí a tope. Pero bueno, sí, bueno <risa> eh, que hace, no sé. sabiendo un poco a lo mejor por dónde van las cosas, otra cosa que se me ha olvidado comentar y me acuerdo ahora mismo: eh, realmente, por ejemplo, la cuenta de Twitter que tiene eh, Donald Trump es uh -huh. arroba POTUS, ¿vale? Sí, la presidenta de Estados Unidos. De Estados la Unidos, oficial. la oficial, claro. Uh -huh. eh, lo que han hecho es que su dispositivo sea el único que puede tuitear o utilice esa cuenta de Twitter simplemente desde su dispositivo, es decir, por mucho que a lo mejor puedan hacer cualquier otro tipo con otro móvil O que intenten acceder a esa cuenta desde un ordenador, etcétera, no van a poder eh, publicar nada en Twitter Porque solo podrá hacerse desde ese dispositivo vale, por lo menos, ¿no? Un mínimo de, de seguridad Al <risa> tener... encabezonarse con usar, <risa> parece ser el Galaxy S3, pero han tenido que tomar otro tipo de medidas <risa> rápidamente, ¿sabes? Cualquiera le lleva la contraria a Trump, Mismo, ¿sabes? Sí. Bueno, pues bueno, más cositas, Héctor Vale, pues sí, eh, vamos a hablar un poquito más de iPhone sí. La noticia que tenemos esta semana, así de interesante Es que probablemente empiecen a bajar los precios eh, Tanto de los que ya están a la venta como de los nuevos dispositivos que salgan sí, Estamos hablando de que el próximo iPhone 7S o el 8 O el que sea ahora por el aniversario uh -huh. Ya no va a ser tan caro como el iPhone 7 Eso ¿no? es, es vale que las que las gamas de precios empiezan a reducirse Tampoco nos vamos locos, ¿vale? Van a ser pequeñitos. Pero eso porque ha dicho Apple eso. No, no lo ha dicho Apple. Estos son analistas. Sabes ah. que hay multitud de analistas constantemente que están, pues, analizando los movimientos de Apple, pues, Sabes que cada movimiento de Apple pueden generar millones y millones. Sí. Entonces, puede hay eso, muchas ¿no? empresas que están analizándolo, pues, para comprar acciones o no, etcétera, ¿no? Pues una de, las, de los analistas ha vaticinado que probablemente bajen los precios y la razón principal es que este, en estas Navidades se han vendido bastantes iPhone 6S en comparación con los 7 entonces un poquito la, la conclusión que sacan es que ya no importa tanto la tecnología porque ya la dan por válida la del 6S claro. pero sí el precio ¿no? entonces la gente prefiere gastar un poquito menos y tener un dispositivo que aunque no sea de última generación es prácticamente de última generación porque un 6S con las características que trae entonces un poquito claro. quizás sea eso que ya empiezan los usuarios a darle más importancia al precio y menos a tener la última versión entonces teniendo esto en cuenta y teniendo en, teniendo en cuenta los movimientos de software que está haciendo Apple, ya hablamos el otro día del tema de la App Store, lo que estaba generando de dinero. Claro. Ya habéis visto la asociación que está teniendo con, con Nintendo, con el tema del Super Mario, el Pokémon Go, todos los juegos que está últimamente potenciando mucho. Pues es posible que pueda permitirse una reducción de precio de los dispositivos y digamos que rellenar ese pequeño hueco de diferencia en ventas con subiendo, subiendo ventas de software. ¿Vale? Claro. Entonces es un poquito hacia donde va tendiendo ¿no? la estrategia de, de Apple Que bueno, que aquí siempre más o menos lo hemos comentado Que seguramente empezará a, t a tirar más por el software que por el hardware Que empieza a ser ya cada vez más complicado eh, mantenerlo en un mercado tan evolucionado y tan Sí, malo. tan tan copado, que te, mm. ya creo que todo el mundo tiene un iPhone, perdón, un smartphone hoy en día Entonces, bueno... Eh, Creo que el, el, el margen de poder vender más smartphones hoy en día en las mm, compañías está bastante... Es complicado porque además ya son PC. bastante buenos, están muy probados, sí, sí. salvo algún problema que tengan como paso con Samsung, es muy, muy difícil que los nuevos modelos no te duren 2, 3, 4 o 5 años perfectamente. Claro. vale pues siguiendo con la estela que estábamos ahora mismo comentando de smartphones, eh, os voy a hablar ahora del sistema operativo, la, la última actualización, ojo, beta, de iOS 10.3. Eh, voy a dejar ahora en el, en el vídeo un enlace porque si alguno de vosotros eh, os queréis instalar un perfil para poder probar las betas públicas y, y, y poder, eh, poder probar antes la, la, las actualizaciones sin tener que esperar al la, lanzamiento oficial, eh, os voy a dejar el tutorial para que lo podáis hacer. Bien, eh, ahora mismo os voy a nombrar así un poco por encima sin entrar mucho en detenimiento eh, qué es lo que hace cada mejora que ha tenido ahora mismo eh, iOS 10.3 beta. Lo que sí que voy a comentaros antes de empezar es que se decía que podía ser que tuviese ese modo teatro, ¿no? Para cuando entrases a lo mejor Ajá, sí. a, a pues algún tipo de sala de espectáculos o cuando estuvieses en casa y quisieses ver el... Eh, bueno, una película dentro en tu iPad, en tu iPhone, uh -huh. deciros que no incluye esa mejora, ¿vale? Entonces habrá que esperar, o ya no sabemos si va a ser para eh, en iOS 10, o ya veremos si ya sería para el iOS 11, que bueno, con la WWDC de 2017, es decir, en junio, uh -huh. eh, ya saldrá, se la presentación, ¿vale? Entonces todavía eso todavía sigue el dark mode, el dark mode todavía sigue en el aire. Bien, te voy a enumerar y te voy a poner imágenes de cada una de las mejoras que ha tenido este Nueva actualización de iOS 10.3 beta, ¿vale? Muy bien. En principio eh, tiene eh, puesta Find My iPods, es decir, dentro de la aplicación Find My iPhone eh, se incluye una nueva funcionalidad para cuando pierdas tus iPods lo puedas en encontrar. Eh, creo que había una aplicación antes que ya te podía hacer funcionar, o sea, podías hacer ese tipo de, de uso. Uh -huh. Y no sé si eh, creo que se retiró del App Store, no estoy muy seguro. Pero vale. me, me parece que he oído algo de eso. O sea, los AirPods hablamos de los auriculares inalámbricos nuevos que acaba de sacar Apple. ¿no? Exactamente, vale, que, claro. Es que está el tema de que te los puedes dejar en, en cualquier sitio, sitio, como son tan pequeños, y luego, pequeños y blancos, donde ponte a buscarlos. ¿sí? Claro, uh -huh. más cositas. Eh, bueno, eh, mejoras dentro del City Kit, vale. Eh, luego también el Redo Reduce Motion, esto <risas> es el Reduce Motion. <risa> eh, para Safari, esa funcionalidad ahora mismo está incluida para que se pueda usar ese tipo de ajuste dentro de, de Safari. Uh -huh. Luego, la, los que usen la aplicación de podcast de, de Apple eh, han sacado un widget, es decir, la gente que pueda usar claro. bastante lo va a poder incluir también. Ajá, muy bien. Eh, luego, dentro de CarPlay, añadió eh, nuevos accesos directos. La gente que también use el HomeKit. Eh, también ha habido nuevas mejoras, poco a poco el tema de la domótica, pues bueno, es, ya hace tiempo que salió este tipo de aplicación, pero cada vez poco a poco van introduciendo en nuevas funcionalidades eh, eh, Apple también le da caña a todo ese tipo de cosas y algo bastante importante es que el nuevo sistema el Apple File System APFS uh -huh. eh, al final uh -huh. que se anunció el año pasado de la WWDC 2016 se habló de que este nuevo sistema de archivos se iba a empezar a usar eh, ya se probó con el nuevo sistema operativo Mac pero ahora ya a partir de este tipo de versión uh -huh. ya va a aparecer por primera vez en los iPhone y los iPad, es Ajá. un la nueva funcionalidad que tiene es que son más compatibles con los sistemas de almacenamiento SSD o Flash, uh -huh. y luego también, pues, eh, tiene algo de ingeniería que han implementado para el tema de encriptación, etcétera. Uh -huh. Bastante avanzado. Uh -huh. Muy interesante. Intentaremos uh -huh. hacer más adelante un. Un artículo explicando qué diferencias hay entre el sistema Actual y el APFS ¿vale? No voy a extenderme porque ahora mismo estamos hablando Solamente de las mejoras que han aparecido Con eh, iOS 10.3 vale. Uh -huh. eh, voy a seguir diciéndote cosas pero bueno Aprovecho para decir que si dejas algún like Y te suscribes pues lo mejor que mejor ¿eh? Ahí dejo la cuña <risa> <risa> Vale y luego eh, luego Dentro de la aplicación de ajustes O la aplicación de configuración Ha eh, aparecido un nuevo perfil vale, Que puedes poner tu perfil de usuario y luego también Ha una nueva opción por ahí de seguridad y luego ya quedan las últimas cosas así más interesantes pues bueno te pone un resumen en color de la capacidad que de lo que está usado en, en el, dentro del iCloud lo que tienes almacenado y Ajá. lo está puesto con colorcitos un poco separando qué tipo de tipo de, archivo, de contenido libros, etcétera uh -huh. sí bien sí, interesante y luego oye también otra cosa más eh, eh, los desarrolladores a partir de ahora pueden incluir dentro de las aplicaciones eh, un sistema de rating apps es decir tuvo ahora para poder eh, eh, rating, no me sale en español ahora mismo para poder eh, sí, pues votar para poder valorar la aplicación tienes que hacerlo desde dentro de la app store Ajá. de la aplicación sí. eh, ahora eh, los desarrolladores por podrán incluido dentro de las aplicaciones o de los juegos para que puedas hacerlo y no tengas que irte al app store ah, ya, ya, ya. de todas formas, lo bueno para alguna gente que a lo mejor le parezca molesto tú puedes activar o desactivar que te aparezca eso dentro de las aplicaciones o de los juegos. Ajá. Es decir, hay una función dentro de, la, de ajustes que tú puedes indicar si eso quieres hacerlo o no. ¿vale? Para que no te molesten, a lo mejor. Para que no me molesten. A veces ¿sabes? pueden ser un poco insistentes en que le des cinco puntos. O de hecho, estaba bien. hecho, siempre ha estado así, ¿vale? Eh, por ese motivo. Pero bueno, ahora, como tienes la opción de poder hacerlo, pues también. Sí, está. precisamente un poco, creo yo, con lo que hemos dicho antes, esto de potenciar un poco el software, potenciar las apps. Entonces, sí, bueno, también un poquito de ahí por ahí, yo quizás. algunas veces no, un, no valoro una aplicación porque tengo que entrar a la PP Store, buscarla y algunas veces también es por pereza, pero si te lo ponen ahí y, y tal, bueno, pues a Si sí, te está echar. gustando, pues merece la pena. O al revés, ves que no está funcionando y dices, claro, tienes a puntuarla negativamente para que el desarrollador se dé cuenta y la pueda corregir. Sí, pues de momento eso es todo por bueno, mi parte Bueno, pues bien, muy interesante, muchos cambios Beta pública entonces, ¿no? No es de... Developers. No, no es pública, es de, de developer. Ah, developers, vale, sí. no me había quedado con ese dato No, no es lo digo, saberlo. he avisado que el tema de Que podéis instalaros el perfil Para poder la, tener las betas públicas uh -huh. eh, Bueno, porque a lo mejor eso os lo estoy contando Queréis probarlo ya, pero no lo vais a poder hacerlo Porque necesitáis una, un perfil Con beta de desarrollador Ajá. Pero ya te lo digo, para que lo puedas instalarte Ese perfil de beta pública, para en cuanto salga La iOS 10.3 eh, para la beta pública que la tenga ya preparado para que de, de acuerdo, perfecto. Ya me ha quedado todo totalmente claro. Vale. Bueno, pues más o menos creo que hasta aquí tenemos la información de la semana, ¿verdad? Sí. Pues bueno, esperamos que os haya gustado. Eh, nos alegra mucho que dejéis vuestros comentarios, los likes, eh, que os suscribáis. Y nada, esperamos veros la semana que viene ahí Ya digo, comentad lo que queráis abajo Si os ha gustado, qué es lo que nos gusta Qué pensáis que podemos hacer O si queréis que hablemos de alguna cosa en particular Nosotros os lo agradecemos, luego mencionamos Y os recordamos que está Tintín por ahí dando vueltas escondido Si aparece <risa> sí, sí. Pues nada, nos vemos la semana que viene En el resumen semanal de la actualidad de iPhone Digital Hasta luego Venga, hasta la próxima